Hola, bienvenidas y bienvenidos a Almas sin Conciencia. Gracias, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Estar aquí acompañándonos, descubriendo, descubriéndonos esa parte de nuestro interior. Y es su, esa parte que es un todo, es un completo. Esa conciencia de sabernos que formamos parte del universo, que formamos parte de una conciencia, que formamos parte de un ser y que bueno, pues estamos, estamos siempre, siempre en esa conexión y que hay que afianzar esa conexión, hay que hacer crecer ese lazo y esa conexión con nosotros mismos. Este es un programa de ti para ti, para que puedas estar en esa conexión, en ese amor, para que puedas realmente integrar todas aquellas partes. Que no habías estado integrando y que el día de hoy, pues al escuchar tal vez este tema, se vuelvan a reintegrar. Bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, este programa creado para ti, para que puedas estar aquí, presente, en el aquí y en el ahora. Gracias y bienvenidas. El día de hoy estoy viendo que eh, Facebook me ha cambiado la configuración, así que eh, espero estarlos leyendo a todos, espero que eh, pueda yo estar eh, aquí leyendo todos sus comentarios y le doy la bienvenida a Luna Barrete, Silvia can Victoria RS, Patricia Ceballos, Beatriz Rodríguez, hola muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Y saben que eh, dejé aquí cerca mi libro para poder eh, poner el ángel del día, el ángel que nos corresponde el día de hoy de acuerdo a la Kabbalah. Así que denme un segundo, voy por él, no me tardo nada, nada. Mientras, por favor, ya saben, regalen mi corazones, váyanme regalando corazones, eso es muy lindo de su parte. Y también vayan compartiendo este video. Voy por mi libro. Hola, bienvenida y vamos a ver qué ángel nos corresponde el día de hoy ya estamos por casi finalizar el, el mes de septiembre qué tal cómo vivieron septiembre y cómo lo sintieron estuvo intenso no estuvo intenso ¿Qué se pudieron dar cuenta en este mes de septiembre porque ya estamos cerrando y hay que también hacer esa introspección hay que crear con respecto a lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Muy bien, vámonos por acá. Y tenemos el ángel número 37 que se llama Aniel. Significa Dios de las virtudes. La esencia que aporta es romper el acero. La esencia de romper el acero que lleva a este ángel significa que todos podemos experimentar saber romper el pasado y dar un paso al futuro, aunque antes deberemos librar una lucha interna para decidir entre lo pasado y lo futuro. Las personas nacidas bajo estas influencias o en estos días podemos experimentar eh, ...que podemos tener cierta atracción hacia la filosofía, hacia la ciencia, hacia reflexionar... ...y también eh, podremos librar aquellos enfrentamientos que el día de hoy estemos teniendo... ...con la apertura de poder llamar a este ángel. Aniel eh, también nos otorga para poder vencer los obstáculos que provienen de las circunstancias de la vida... La celebridad de la sabiduría sobre los secretos de las cosas, inspiración en los estudios de las leyes del universo, favorecer el acceso a las ciencias y a las artes, preservar, eh, preservar a los charlatanes y a los que viven de engañar a los hombres. Y la propuesta personal es reflexionar sobre el pasado y orientarnos siempre hacia el futuro. Eso es lo que este, esta potestad dentro de las jerarquías angelicales, esta es una potestad y... Es la número 37 que se llama Aniel. Y bueno, pues ahora, ahora sí, eh, vamos a dar este anuncio nada más. Recuerden que ustedes me pueden seguir aquí en Almas en Conciencia o en Margarita Mercado, tanto en Facebook como en mi canal de YouTube. Si tú te perdiste algún programa, si eres nueva, nuevo, eh, puedes ir buscando todos los programas que ya están publicados en eh, el canal de YouTube. Así que recuerda darle manita arriba. Por favor, activa la campana de notificaciones. Eso es bien importante para que eh, puedas tú estar al pendiente eh, de nuestras... Eh, nuestros programas y que bueno pues ahí van a estarse compartiendo eh, constantemente muy bien pues eh, ahora sí, ahora sí vamos a iniciar tan tan tan, el programa que les traigo el día de hoy ha sido como algo que ha sucedido a lo largo de estos eh, días y voy a traer muchos ejemplos que son bastante cotidianos para ti y que tú puedas ir identificando. ¿Cuántas veces en tu vida te han dicho no sientas o ya cállate, no pienses eso, no sientas eso, no digas eso? Eh, ¿Cuántos no hemos recibido para poder como... Eh, ¿Cubrir nuestras emociones para que esas emociones no salgan a flote? ¿O cuántas veces les hemos dicho a las personas que eh, no lo hagan? No. Eh, ¿Cuántos consejos recibimos de no sientas eso, no te sientas así, no hagas esto? ¿Cuántas veces eh, estamos en algunas pláticas y, y tratan de de hacer que esas emociones, que esos sentimientos eh, nos surgen. Ya les he hablado mucho sobre las proyecciones que nosotros llevamos hacia las personas, porque si yo no soy capaz de poderlo ver en mí, el universo se encarga de proyectarlo en alguna otra persona más, para que yo pueda ser consciente de observar esa ese sucito, ese trabio sucio que estoy cargando Esa suciedad en mi interior Que no soy capaz de verme Que no soy capaz de reconocer en mí Y el universo se encarga de sacarlo De una manera exterior Para que yo pueda reconocerlo Y darme cuenta Que ahí tengo esa falta de amor De mí para mí Y que me hace falta reconocerme Más e integrar esa parte en mí Pero Muchas veces tratamos de suprimir, tratamos de bajar, tratamos de limitar esas emociones. Y van pasando los años, y van pasando las situaciones, y esas emociones se quedan albergadas en alguna parte de nuestro ser. Y se van quedando ahí guardada esa emoción, se va quedando guardada la tristeza de haber terminado con aquella pareja... Se queda guardada eh, la tristeza de no haber podido eh, despedir a lo mejor a algún ser querido. Se queda guardada la tristeza de eh, haberme cambiado de casa y a lo mejor no haberlo querido. Se queda guardada la emoción de haber terminado en un trabajo, de que terminé en un trabajo y no fue de la mejor manera que yo quise todos esos sentimientos y emociones que se van guardando y que decimos, no, pues es que eso ya pasó, eso ya tiene muchos años, yo ya estoy en otra cosa, eh, ya no siento nada eh, con respecto a lo que tú me estás contando. O sea, ¿cuántas veces eh, has tratado de minimizar esas emociones, esos sentimientos y como que los vas reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo y se van quedando como en una gran olla express y va eh, teniendo esa combustión, ¿no? empieza a calentarse y empieza a vibrar en tu interior. Y muchas veces se ve reflejada en crisis de ansiedad, en no poder dormir, en enfermedades, en dolores en sentimientos de decir es que ya no sé ni qué siento en esa desconexión en ese apatía en caer en apatía decir pues es que ya no siento nada nos desconectamos tanto de nuestras emociones nos desconectamos tanto de nuestro ser porque vamos constantemente eh, no dándonos el permiso de sentir, no nos damos el permiso de vivirlas, no nos damos el permiso de estar en esa convivencia, en esa conexión. Y vamos dejando atrás eh, años, años en los que yo debí, a lo mejor de, de haber sacado, de haber podido expresar ese sentimiento, de haber podido expresar esa emoción y que esa emoción finalmente de alguna manera tiene que salir porque no es que se quede ahí nada más y se va a quedar congelada. O bueno, las podemos congelar y son aquellas enfermedades que nos van saliendo de pronto y que no sabemos ni por qué, ni para qué, ni de dónde. Pero son todas esas opresiones que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida y las dejamos pasar. Y el día de hoy eh, quiero decirte que no califiques ni de bueno ni de malo el que sientas algo. Porque normalmente estamos congelando eso de sentir, si siento enojo, no puedo sentir enojo porque ¿cómo me voy a enojar yo? Yo, mi personaje que es bueno, que es limpio, que, que no hace ese tipo de eh, desplantes, no podría sentir ese enojo, no podría enojarse con alguien. O me recrimino a mí misma, me, me trato mal también, eh, tratando de... Eh, tal vez pasar por sobre mí y entonces me desboco ayudando a los demás, tratando de olvidar mis sentimientos, tratando de olvidar mis emociones y también me vuelco en ayudar a los demás, pero me dejo de sentir yo. O también eh, inicio proyectos, inicio muchos proyectos de cuestión de trabajo, me lleno tanto de trabajo para no poder sentir. O me lleno eh, de muchas actividades para no poder sentir, o empiezo a fugar mi energía en muchas cosas, eh, de poder, como les decía, estar ayudando a alguien, de poder apoyar, de poder decir, de tener el compromiso con tal persona, y entonces me voy olvidando de esa parte importante de sentir. ¿Cuántas veces cuando has terminado un ciclo, cuando has cerrado con alguien, has dicho, me, me prefiero mejor refugiar en el trabajo para distraerme, me prefiero mejor eh, irme de viaje para distraerme? Y la tristeza de ese cierre también se va contigo, no es que se quede en ese lugar y a donde vas, a donde viaje, no llevas contigo esa tristeza. ¿Cuántas veces eh, has tratado como de siempre estar como observando tu mente hacia otra dirección, hacia otra manera de poderlo ver y eh, te, te fugas de ti misma? Entonces, dejamos de sentir, dejamos completamente de sentir y nos paralizamos en esas emociones y también hay que reconocer que normalmente no nos enseñaron a, a hacer, eh, a sentir, ni a gestionar también nuestras emociones, porque pues tampoco lo sabían hacer, ¿verdad? Tampoco supieron cómo tener esa guía de, de saber cómo es que nosotros podíamos llevar nuestras emociones y cómo gestionarlas de una manera más productiva y que esas emociones finalmente surgieran y que al surgir también sanan y que al sentir sanamos y que al tomar conciencia nosotros vamos eh, ayudándonos. A poder salir cada vez más e, e irnos quitando esos personajes y de esas ideas de lo que yo creía que pudo hacer y que el día de hoy no lo está haciendo y aprendamos a dejar ir aprendemos a soltar aprendemos a desapegarnos porque si yo no estoy viendo mis emociones probablemente yo me apegue a parejas que ya no están funcionando, sin embargo tengo miedo de sentir la pérdida tengo miedo de desapegarme de esa pareja porque entonces ¿qué va a hacer de mí? o tengo miedo de dejar tal vez ese trabajo tan importante y normalmente eh, me apego y me sacrifico a mí misma sacrifico mis sueños sacrifico eh, todas esas maneras o formas de ser de, de expresarme de de poder hacer otra cosa más creativa y yo misma estoy fabricando una manera de ver de sentir y me voy conduciendo sobre los ideales tal vez de alguien más sobre lo que los demás dicen que yo debo de vivir de los que los demás dicen que yo debo de sentir o que yo escucho el comentario de, ay, pero es que tú estás tan bien en ese trabajo, te va súper bien, y yo te veo tan exitosa y tú internamente ya no estás contenta, internamente ya no te sientes bien, internamente ya no estás en paz, pero como los demás te dicen que te ves bien, que estás bien, entonces tú dices, ah, no, pues entonces creamos esa confusión interior en donde decimos, pues si los demás están diciendo que yo estoy bien ¿por qué no me siento yo tan bien, porque yo no me siento tan bien con ese trabajo, porque yo no me siento tan bien con esa pareja, si todos a mi alrededor normalmente me dicen, oye, pero yo te veo muy bien, te veo muy contenta, ¿no? Y en realidad no es así, estamos tan desconectadas, tan desconectados de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que no hay esa claridad. No hay esa conexión interior y estamos eh, descalificándonos en decir, ay, no, no, no puedo sentir ese enojo, no puedo sentir ese enojo por mi trabajo, no, tengo, no puedo sentir ese hastío, no puedo sentir esa eh, incomodidad por mi trabajo porque pues es bueno, ¿no? Me trae cosas buenas, pero me sigo sintiendo mal. Y no identificamos de dónde vienen esas emociones, esos sentimientos que no me están permitiendo vivir en esa paz, en esa plenitud, en esa alegría. ¿Y qué es o cómo identificamos esas emociones y esos sentimientos que normalmente pues no nos enseñaron a identificar y que tratamos de guardar en un closet pero la vida siempre se encarga de ser bella, de ser perfecta y de mostrarnos a nosotros que esas emociones y esos sentimientos que ocultabas van a volver a salir, van a volver a nacer, se van a volver a conectar. De alguna u otra manera esas situaciones surgen porque mi interior no está en paz y se va a presentar. El jefe enojón, el jefe que me va a señalar mis errores, que me va a hacer ver que estoy muy mal. Eh, mi pareja que normalmente me está enseñando a amarme cada vez más a través de esa situación, a través de mostrarme que existe un camino distinto. Y normalmente nosotros no lo aprendemos desde esta parte bonita y amorosa porque nos encanta el drama y nos encanta eh, yo siempre digo, digo como que nos encanta el camino de terracería, ese que está todo lleno de piedras, todo complicado, lleno de hoyos Y en la vida vamos cursando así hasta que decimos, oye, no existirá ya a lo mejor una carretera en donde ya esté como que todo bien planito Y que este yo pueda conducir de una mejor manera Porque normalmente eh, nos encanta estar así, ¿no? Estar en ese camino de confusión y del drama y, y demás y eh, estamos viviendo eh, de esa manera. Ahora yo te hago a ti la pregunta. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Has vivido algo así? Compártemelo en los comentarios. Veme escribiendo eh, si es que tú has tenido alguna experiencia o solamente he sido yo la que ha vivido esa experiencia de las emociones. Y que normalmente te dicen, oye, no, tú no puedes sentir eso. Si tú te ves súper bien y tú emanas paz y tranquilidad y y muchas cosas. Sin embargo, bueno, pues hay todo un mar y un río de profundidad en nuestro interior y que, y que normalmente no identificamos y que normalmente eh, muchas veces pasa por desapercibidos y es que no paramos y no le damos ese freno. Escríbeme por favor en los comentarios y platícame parte de tu experiencia. Mientras voy a saludar por acá a Patricia Salinas, Mirna Ceballos, abrazos de luz también para ti Mirna, Rosa Santillán, bendiciones también para ti, hermoso y maravilloso día, Patricia Ceballos dice, dice me identifique muchas cosas que las, las que dices, gracias, gracias y saludos a Marta Elba, bella, hermosa, bendiciones, gracias por acompañarme. Bienvenida, Claudia. Eh, buenas tardes. Leslie Marín, bienvenida, saludos. Selene Mabel dice: Hola, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarme en este momento. Y bueno, dice aquí ya están saludando a Dicolín y Omar. Y bueno, pues aquí ven eh, escribiendo también tu experiencia y ven compartiendo, por favor. Si es que en algún punto, en algún momento también has vibrado en ese sentido, en esa emoción. Si tú estás en la página de Margarita Mercado o Angelología, te pido que entres de manera directa a Almas en Conciencia para que puedas eh, participar y yo pueda leer tus comentarios en vivo. Eso es bien importante. Si estás en alguna otra página y no estás entrando directamente a... Eh, Almas sin conciencia, no voy a poder leer tu mensaje en directo. Así que entra directamente a Almas sin conciencia. Eh, dice Patricia Ceballos, dice, sí, claro, lo he vivido en todas esas cosas que dijiste. Dice, mi experiencia, hermosa, me di la oportunidad con una relación, pero la otra parte fue muy insegura, ya que me, eh, ya que me di la oportunidad. Y eso de las parejas... También es como algo que en estos días habíamos estado eh, analizando y que tenemos como ciertos conceptos y, y ciertas expectativas de que eh, recargamos nuestras emociones y nuestros sentimientos en los demás. Y creemos que ellos deben de cubrir nuestras necesidades y cubrir nuestras carencias y no nada más nuestras parejas sino nos andamos recargando en muchas otras personas, en amistades, en familiares, en papá, en mamá, eh, tratando de que ellos nos den algo que nosotros no tenemos. Y es satisfacer o cubrir mis propias necesidades de falta de afecto, falta de cariño, y siendo adultos estamos tratando de buscarlo en los demás, cuando en realidad nosotros tendríamos que tener ya ese pilar bien anclado en nuestro interior. Y saber que esas emociones y esos sentimientos los estoy autorregulando eh, yo misma y que no necesariamente el otro tiene que llenar mis vacíos y que no necesariamente el otro tiene que llenar esa, ese cariño, ese afecto eh, porque vamos por la vida exigiendo algo que ni nosotras mismas nos podemos dar, ni que nosotros mismos podemos hacer por nosotros y entonces estamos esperando que el otro haga por mí algo que yo eh, no he podido hacer por mí y voy exigiendo que eh, que el otro me dé algo que yo ni siquiera sé qué es. Porque muchas veces vamos pidiéndole al otro, ámame, pero ámame significa para ti una cosa y el amor para él es otra totalmente distinta. Y no necesariamente quiere vamos a calificarlo como de malo o bueno, sino es esa parte de ir identificando que esas emociones o ese enojo o esa tristeza no parte de mi exterior, son cosas de mí, de mí que no he internalizado, que no he llevado a mi conciencia, que tal vez aquel duelo de la primaria, de haber eh, pasado de la primaria a la secundaria aún lo sigo viviendo y que fue un shock tan impresionante el haber cambiado de una etapa a otra y que... Seguramente cada que yo cambio de trabajo es ese mismo shock y se activa en mi memoria porque el cerebro así trabaja con todas las memorias registradas de dolor y entonces las va aplicando y las va permeando en nuestra vida y que así como vivimos en nuestra infancia estamos reaccionando en nuestro tiempo presente porque aún no fuimos capaces de poder... Sanar esas heridas, de poderlas resignificar, porque no quiere decir que se vayan, pero sí sanan, sí se transforman. Podemos cambiarlas, podemos hacer que esas emociones, esos sentimientos florezcan para nosotros. Y que saber que aquel que me llevó a esa carencia, a ese vacío, a ese... Me lastimó, me dejó así, me hizo esto, eh, me trataron de tal manera, me hicieron tal cosa. Es Identifico qué de esas emociones y sentimientos es algo que tengo que llevar amor a mí misma, a mí mismo. Y que tengo que abrazar esa parte, no sea nada de mi interior. Esa carencia que no he abrazado, que no he querido ver... Y me he llenado de trabajo, me he llenado de, de fiestas, me he llenado de libros, me he llenado de aprendizajes, de cursos, de, de, de tantas cosas que nos llenamos normalmente para no sentir, para no estar en esa convivencia, para, para no eh, darnos cuenta que tenemos un trabajo, y un camino por delante, y que tenemos que hacerlo de esa manera. Voy a leer por acá, porque ya me dejaron algunos comentarios. Recuerda, por favor, eh, tú vas haciendo este programa con tu participación, y conforme vas dando tus comentarios, también retroalimentamos en este programa y hacemos que crezca. Y vamos a ver, por acá dice... Mirna dice, sí, lo siento con muchas carencias, vivo sola, me siento feliz y solo quería compartir esa felicidad, no que me viniera a ser feliz, pero me retiré con toda la tranquilidad. Y es así porque muchas veces tratamos de, de recargarle al otro todas nuestras ausencias y tratamos de, de decirle al otro, es que tú me tienes que dar lo que a mí me hace falta. Y no es así. Nosotros tenemos que mantener ese equilibrio, pero si yo no estoy siendo consciente de qué es lo que estoy sintiendo ni cómo lo estoy sintiendo, ¿cómo voy a poder darle ese escape o cómo voy a poder darle esa salida si no estoy identificándome en qué etapa estoy o en qué emoción estoy? Porque te has preguntado, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Porque muchas veces nos quedamos como en blanco y decimos, ¿qué estoy sintiendo? No hay nada, o sea, como, ¿qué, ¿qué podría estar sintiendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿O cómo lo siento? Yo te invitaría a que hicieras una evaluación continua de cómo te estás sintiendo y cómo estás sintiendo tus relaciones. ¿Qué es lo que sientes en las relaciones? ¿Cómo las estás viviendo? ¿Desde qué lugar las estás viviendo? ¿Desde el miedo? ¿Desde el amor? ¿Desde decir, me enojo porque no haces lo que yo digo que tienes que hacer? ¿Trato de controlar las situaciones? ¿O desde el amor de dejar fluir de saber que todo es perfecto? Pero si yo no aprendo a identificar desde dónde me estoy viviendo para con los demás, pues muy difícilmente voy a poder descubrir mis propias emociones y cómo me estoy conectando con el mundo. Y todos nosotros, eh, normalmente en un grado, estamos viviendo a través del miedo, a través de, de decir... No, uy, qué miedo perder esto, qué miedo eh, no estar aquí, qué miedo... Es, oh, tenemos tantas cosas que nos van llenando y que nos van bombardeando y que vienen de nuestro exterior y que normalmente están eh, haciéndonos... Eh, sentir todavía más cuestionamientos con respecto hacia el miedo Desconectándonos del amor Desconectándonos de esta conciencia que nosotros tenemos Desde esta esencia que somos Y eh, nos vamos llenando y tapando y tapando y tapando de tantas cosas Que eh, llegamos a ese punto de no saber ni siquiera qué estamos sintiendo Y... Una vez que identificamos, una vez que nosotros hacemos conscientes esa sensación, esa emoción de decir no, esto lo estoy viviendo desde el miedo, esto lo estoy viviendo desde la conciencia de la falta porque creo que en algún futuro a lo mejor no lo voy a tener, porque siento que si se va esa pareja, eh, ¿qué va a hacer de mí? Si se va este trabajo, ¿qué va a ser de mí? Si eh, no tengo esto, ¿qué, ¿en un futuro qué va a pasar conmigo? Y una vez que identificamos esto, hay que abrazarlo, hay que abrazar nuestra sombra. Cuando nosotros no ejercemos esa resistencia a poder ver esas emociones y no ocultarlas, y dejamos que fluyan y las observamos. Nos volvemos esos observadores de esta emoción. Y yo desde aquí estoy observándola. Desde esta parte un poco más lejana de observar. de mm, Ese miedo está ahí. Ese miedo aún se conserva. Y soy capaz de observarlo. Soy capaz de verlo. Soy capaz de darme cuenta que aún existe. Y una vez que yo lo estoy viendo, observando, sintiendo, inclusive hasta sentir en qué parte de mi cuerpo está alojado ese miedo, porque puede ser en mi espalda, puede ser en mi estómago, puede ser en el centro del pecho, puede ser a lo mejor hasta en una pierna. ¿En ¿Dónde estás sintiendo ese miedo? Y una vez que lo observas, lo abrazas, pero es darle ese amor y no recriminarte. Y decir, ¡ay sí, no, qué mal me he estado haciendo conmigo misma! Y qué mal me he tratado y no puedo seguir haciendo esto. Nuevamente volvemos a caer en esa bajadita. En donde, ok, ya estamos siendo cada vez más conscientes. Pero a veces nosotras mismas, nosotros mismos, nos recriminamos esas emociones. Y nos culpamos por sentir y tratarnos de cierta manera. Y normalmente eh, volvemos a caer en la culpa de la culpa por haber sentido culpa de que esto me culpe a mí misma. ¿Sí o no? También ha sucedido eso en nuestras vidas, que normalmente sentimos la culpa de la culpa. Y pues eso no nos deja ser, no nos deja vivir y no nos deja soltar porque también esa es una parte del ego en donde te está diciendo ok ya te ya lo puedes identificar finalmente pero vamos a colgarnos de esta parte de sentirnos culpable por haber sentido lo que sentimos y seguir en este mismo eh, loop mental en esa misma eh, manera de ver y así es como como yo lo identificaría como esa carrerita que tenemos de hámster. De estar eh, constantemente corriendo en la misma dirección y sin llegar a ningún lado. Eh, pero nuestra mente es así. Constantemente eh, o nos reprime las emociones. O nos cuestiona nuestras emociones. O nos culpabiliza por nuestras emociones. Pero hay que aprender a a salir de esta parte, de ese de esa rueda de hámster y podernos observar desde desde otra perspectiva, desde otra emoción, desde otra eh, conexión. Y una vez que yo soy capaz de observar esta sombra, este trapito sucio que les decía, lo abrazo. ¿Y qué creen que sucede cuando yo estoy identificando? esa situación, cuando yo estoy identificando esa emoción, desaparece, baja, cuando yo soy capaz no de ir a reclamar, no de ir a recargarle al otro y de decir es que por tu culpa yo estoy así, por tu culpa me estoy sintiendo así y esto es un trabajo y un proceso de identificarlo y de que normalmente... Nosotros no hacemos ese trabajo, ese ejercicio, pero tenemos... Eh, tenemos esa... Tenemos unas personas muy buenas que son nuestros grandes maestros. Y que es nuestra familia y que es nuestra pareja y que normalmente nos ayudan a identificar todas esas emociones y sentimientos que normalmente no queremos ver. Y ellos nos las señalan bastante bien para que nosotros podamos seguirlas trabajando. Y todos estamos en un proceso a un grado de construcción, de construirnos a nosotros mismos y que bueno, lo ideal es que cada día pues tratemos de mejorar y cada día tratemos de ir identificando cuáles son esas emociones y sentimientos que yo estoy albergando, que el día de hoy no me están permitiendo estar en paz, que no me están permitiendo eh, dormir lo que tenga que dormir, no me están permitiendo eh, Pasar estas crisis de ansiedad, de que siento que no puedo respirar, de que siento que tengo que comer o que siento que tengo que tomar eh, una copa de vino, o que siento que tengo que eh, salir a correr y hacer excesivo eh, ejercicio para, para no pensar. Eh, ¿Qué es eso que el día de hoy estás deteniendo en tu interior que no te está permitiendo llegar a esa paz que no te está permitiendo llegar a esa tranquilidad eh dice Faber dice muy cierto lo que comentas, ahora yo estoy sintiendo culpa por mis emociones, es real, nos culpamos por todo, o sea, aún que ya somos capaces y que nos estamos convirtiendo en esos eh, observadores de nuestra vida, finalmente eh, la mente traicionera sale por la puerta de atrás, siempre digo eso, ¿no? o sea, como que las emociones y los sentimientos o las situaciones que estamos viviendo en cuestión de problemas, yo digo, entran por la puerta de adelante, pero normalmente cuando ya los identificamos y es así como que prendes la luz ¿no? de esa obscuridad que habías tenido, entonces ya hay claridad y descubres tus emociones y las puedes ver y ya sabes identificarlas y ya sabes qué estás sintiendo. Sin embargo, entonces el cerebro dice, mm, ya las identificaste ahora. Pues entonces, ahora que ya las identificaste, vamos a sentir culpa por lo que estás viendo. Vamos a sentir... Eh, Vamos a recriminarnos que vivimos tantos años cargando todas esas emociones, vamos a recriminarnos que eh, nos maltratamos y que nos dijimos cosas muy feas a nosotros mismos y que eh, normalmente nosotros eh, nos hacemos sentir así y, y entonces estamos viviendo el drama del drama. ¿No? o sea, todavía que vivimos ese drama nos sumamos un drama más por, por haber sentido eso por haber vivido eso por haber dicho lo que dije y entonces nos culpamos hay que salir de ese eh, rueda de hámster y aprender a desconectar esa parte de nuestro ser que normalmente eh, estamos como señalando y señalando, sino ok, estás aquí ya no hay nada más que hacer ya te estoy viendo y te siento ¿y dónde te siento? ¿en mi corazón? ¿en mi estómago? ¿en mi espalda? ¿en los ojos que me duelen? ¿en las manos que ya no puedo mover? ¿en dónde te estoy sintiendo? ¿en dónde mi cuerpo me está diciendo para porque esta emoción que estás sintiendo no se ha terminado de procesar? siéntela y pueden pasar, cuando las estamos identificando, tal vez puedas convivir con esas emociones uno, dos, tres meses. Y poco a poco, conforme vas trabajando y vas siendo consciente, vas cada vez acortando ese sufrimiento, vas acorta, acortando ese drama. Y te vas dando cuenta de que, ah, ahí estás otra vez ah, ya te identifiqué enojo, ya te identifiqué de tristeza y te abrazo, te siento, te dejo vivir, no te juzgo, no te señalo, no te recrimino no te suprimo, no te evito, no le doy vuelta a la hoja, sino te enfrento con compasión, con amor, te abrazo con esta conciencia de saberme que esa emoción no, no nada más soy yo. Porque muchas veces le damos esa definición a que esa emoción solamente soy yo. Y que esa emoción eh, me da el, el significado, ¿no? O sea, si buscamos así como, ¿cuál es mi definición? ¿Cuál es mi nombre? ¿no? O sea, Margarita es... Este, es eh, es felicidad, enojo, tristeza, este apatía, o sea, ¿qué es? Nos vamos definici definiendo por nuestras emociones y entonces las hacemos y las capturamos y las encapsulamos y las mantenemos y no las soltamos y las queremos con nosotros. Y también hay ganancias secundarias de mantener esas emociones y también hay que identificarlas porque hay esas ganancias secundarias de poder Tal vez hacer sentir al otro de alguna manera que yo quiero, porque ya estoy manipulando. Y decir, es que me siento triste, es que me siento mal. Y entonces tal vez toda la atención se vuelca en mí. Y eso es lo que yo requería, que la mejor atención. Pero si yo soy capaz de identificarlo y decir, ah, ahí está Maggie, tal vez... Tratando de pedir atención, tratando de que ser vista, tratando de que ahí aparezca y es importante que nosotros aprendamos a identificar esas emociones y que podamos darle ese escape de salida. Voy a leer por aquí sus comentarios que ya vi que ya me dejaron algunos. Dice Fabe Chile: dice muy cierto lo que comentas, ahora yo estoy sintiendo culpa, a ese sí, ya lo habíamos leído, culpa de mis emociones. la Patricia dice, es cierto, yo me siento últimamente que me falta el aire y pensé que era estrés, pero ahora creo que es ansiedad. <risa> y ya le vamos subiendo de grado. <risa> eh... Aquí lo importante es que identifiques qué fue eso que has vivido que no has podido procesar y que no has terminado de identificar. Algunas o algunos les podrá servir que escriban, eh, que mediten, que caminen, pero no caminar eh, nada más es sin conexión, sino conectar con tu cuerpo y conectar con tus emociones. Y, e ir identificando conforme vas haciendo esa, esa caminata y hacer como ese resumen también o sentarte simplemente a reflexionar eh, qué estás sintiendo, qué sentiste en el mes de septiembre y cuáles fueron esas emociones que sentiste, o sea, fueron como la parte de la montaña rusa o cómo te sentiste, qué, qué hubo ahí. Que tal vez muchas veces pasan de noche Pero el hecho de que pasan de noche en tu mente Que no seas consciente No quiere decir que no estén pasando No quiere decir que eh, estés todo muy perfecto Y que toda tu vida sea muy perfecta Sino más bien es que tanto has querido tocar Y abrir esa puerta O esa caja de Pandora Que va a sacar algo más importante Que está ahí, que te está hablando Que te está pidiendo toma conciencia de esto, escúchame, estoy ahí para ayudarte a sanar, a liberar, a transformar, a limpiar, a quitarte todas esas cargas del pasado y que muchas veces los ángeles nos ayudan en esos procesos y que eh, tenemos el concepto de que tal vez los ángeles son súper amorosos, súper compasivos con nosotros, pero también nos están ayudando a depurar nuestras emociones, también nos están ayudando a liberar nuestras emociones y que si nosotros somos capaces de pedirles a través de una caminata, a través de una meditación, a través de una reflexión, nos van a ayudar a identificar nuestras emociones y poderlas sacar. Y liberar a través de una oración, a través de unir simplemente mis palmas, cerrar mis ojos y hablar desde mi corazón y decir, no sé lo que siento, estoy desconectada completamente de lo que estoy sintiendo, pero por favor, siento ansiedad y no sé de dónde viene siento enojo, siento tristeza y no sé desde cuándo. Y no sé desde qué tiempo y no sé de dónde viene, pero una vez que lo identificamos, podemos procesarlo. Y nuevamente, te vuelvo a repetir, tus emociones no te definen quién eres tú. Estamos en un consciente y todavía para sumarle más y echarle un ingrediente más a nuestra receta del día de hoy, eh, es que nosotros somos unas esponjas y que nuestro cuerpo normalmente capta muchas señales y está muy receptivo a nuestro medio ambiente. Y que esa recepción de nuestro medio ambiente normalmente capta ciertas señales y que es probable que tú estabas muy feliz y de pronto empiezas a sentir como una carga. Identifica también esas partes y saber que no todo te corresponde a ti, sino que tal vez estamos en un medio ambiente en donde las emociones eh, nos están terminando de procesar. Pero no quiere decir, ah, entonces es el medio ambiente, pero también aprende a depurarlas porque te estás identificando con algo que también es tuyo. Acuérdate que la conciencia no excluye a nadie, entonces también esas sensaciones que yo estoy teniendo tal vez provengan también de mi medio ambiente, pero algo, algo me están queriendo decir, identifícalas en ti. ¿Cómo eso de lo que yo estoy sintiendo a lo mejor de mi exterior me está queriendo decir algo en mí que aún no he reconocido? Algo en mí que aún no he sanado, algo en mí eh, que no he podido eh, liberar, que no he podido hacer consciente. Entonces, eh, importante y de tarea para esta semana es identifica tus emociones, siéntelas. No te juzgues por lo que estás sintiendo, pero, importante también, no quiere decir que vas a recargar o vas a, a agarrar a todos como de bote de basura para soltar tu enojo, para soltar tu tristeza, para soltar tu ira, para eh, soltar tu frustración en los demás. No los tomes de bote de basura, trata de trabajar contigo misma, contigo mismo para... Para poder identificar esas emociones y poderte soltar, poderte liberar. Y cada vez irte acercando más y más a la conciencia, al amor, al amor incondicional. A descubrir que eres más amor que miedo. A identificar que tú eres esa conciencia amorosa, divina, perfecta. Que tal vez el día de hoy no te la creas y no la puedas ver. Pero no quiere decir que no exista. No quiere decir que no está. Siempre ha estado. Nada más que no la hemos reconocido. No la hemos sabido sentir. Nos han dicho que... Eh, tenemos que obligarnos a sentir muchas otras cosas, pero tenemos que pasar por todas esas emociones para poderlo hacer. Y es así como tenemos que estar viviendo. Les recuerdo que todos los martes al mediodía, alrededor del mediodía, estamos teniendo estas pláticas, estas conversaciones. Si se pueden dar cuenta, ahora, en esta nueva etapa, <ríe> sentí una transición muy linda entre lo que veníamos haciendo de este programa y lo que se viene haciendo ahora, eh, ha sido como ir cambiando hacia estas conversaciones que yo creo que a muchos de nosotros nos hace falta, y sabernos cada vez más humanos, pero humanos conscientes, almas conscientes, que eh, requieren como este escape, que requieren tal vez el poder entenderse más, entendernos más, y que cuando yo lo estoy diciendo tal vez entiendo tal, más partes de mí, y que nos vamos identificando y que vamos haciendo esta gran comunidad de almas en conciencia que yo sé que cada martes se van, van creciendo y que se van uniendo cada vez más personas que tal vez no me conocían pero ahora, bueno pues ahí están presentes y les agradezco muchísimo que ustedes sigan compartiendo este programa y que lo sigan recomendando, por favor recomienden este programa, que crezca, que crezca y muchísimas gracias a todos, a todos, a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, estamos llegando hasta el final, si tienes algún comentario, por favor, eh, escríbemelo, eh, qué te pareció el tema del día de hoy, si tienes algo más que donde te hayas identificado, en qué área de tu vida tal vez estás reprimiendo tus emociones, en qué área de tu vida tal vez estás eh, dejando a un lado, eh, lo que sientes y eh, estás dándole tal vez más paso a la razón <risa> que al sentimiento, a la emoción, pero finalmente todo tiene que tener una congruencia y esa congruencia es que entre lo que yo siento, entre lo que yo hago, entre lo que yo digo, eh, va en una misma dirección. Pero si yo estoy frenando mis emociones y me estoy obligando a hacer algo que no quiero y normalmente no salen las cosas como yo deseaba porque no existe esa congruencia en mí, no existe esa emoción o ese sentimiento en mí para que todo se dé porque normalmente pedimos nuestros deseos pero no estamos sintiendo ¿Desde dónde estamos pidiendo nuestro deseo? Si desde la carencia, si desde el miedo, si desde el amor, si desde la contribución, estoy pidiendo algo. Porque normalmente, eh, por ahí también va esa parte de no cumplir nuestros sueños y nuestros deseos, porque congruentemente tal vez yo estoy pidiendo 10 millones de dólares, pero no, no me lo creo y siento miedo para poderlo hacer, y no siento yo que realmente lo pudiera hacer. Entonces... Eh, son el ir conviviendo con esas emociones, el ir sabiendo desde dónde me estoy conectando para poder pedir algo. Eh, dice Lu Navarrete, mucho que analizar y ver que necesitamos trabajar interiormente. Gracias, gracias, Maggie. Un beso, Lu. Eh, dice Mirtala Patricia, dice excelente el tema del día de hoy, gracias. Dice... Patricia Celines Maggie, no sabes cómo me ha ayudado el tema del día de hoy. Muchas gracias y bendiciones. Gracias Patricia, también para ti, muchas bendiciones. Dice eh, Patricia Ceballos también, me encantó el tema del día de hoy. Gracias, qué bueno. Y si tienes sugerencias de hablar sobre algo, estaría muy padre también que me lo estuvieras enviando por eh, mensaje en Almas en Conciencia. Y por supuesto que lo voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Eh, eh, a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, gracias por acompañarme y nos estamos viendo el jueves, recuerden que jueves de oráculo y de tarot jueves de oráculo y de tarot y yo creo que vamos a estar adelantando ya eh, por signo recuerden que vamos a ver cómo nos va a ir este mes de octubre, vamos a ver qué hay que tomar conciencia cómo tenemos que trabajar para el mes de octubre, que se viene bastante interesante porque estamos eh, el día de hoy iniciando eh, Mercurio retrógrado, que necesariamente nos está llevando a reflexionar, nos está llevando a nuestro interior y eh, va a estar presente de aquí hasta el 18 de octubre y bueno, pues hay que ver qué nos trae, hay que ver qué información nos está dando. Eh, gracias a todos y nos estamos viendo el jueves bendiciones, deseo que un ángel te acompañe de manera consciente te cubra te bendiga bajo sus alas que llene tu corazón de amor que ayude a identificar el día de hoy todas esas emociones y sentimientos y que tu hogar esté plagado lleno de ángeles es mi deseo que en tu hogar exista armonía, paz, salud, prosperidad, abundancia. Gracias a todos y nos vemos el jueves. Bye, bye.